¿Qué tal, mis queridos amigos? Qué alegría hoy concluir ya este mes de noviembre, exponernos para diciembre, desde el domingo que iniciamos el tiempo de Adviento. Estamos en, esta, en este modo Adviento, modo espera del Señor. Señor, gracias por este mes maravilloso que nos ha regalado. Gracias por todas las bendiciones espirituales y materiales. Gracias, Señor, por todo. Amén. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hoy encontramos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, a Andrés, su hermano que estaba echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan que estaba en la barca repasando las redes con Cebedeo su padre, Jesús lo llamó también, inmediatamente dejaron la barca y lo siguieron, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, bueno mis queridos hermanos, este tiempo adviento se convierte en una llamada también, en un paso de Dios por nuestras vidas, así como Jesús pasa por la vida de estos cuatro muchachos, también pasa por nuestra vida y nos invita a seguirlo nos invita a que emprendamos este camino hasta el portal de Belén, hasta ese lugar donde está Él con los brazos abiertos, esperándonos como ese papá misericordioso en la puerta esperando a su hijo. Así está el niño recién nacido, esperándonos a todos, con los brazos abiertos y sonriendo para abrazarnos y para amarnos. Ese es el camino al viento, la respuesta a la llamada de Dios. En tus manos, Señor, nos ponemos. Danos la gracia y la sabiduría para perseverar en este camino. Amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Feliz día, queridos hermanos.